Bienvenidos a Duca UCI. Hoy hablaremos de la hiperactividad simpática paroxística con el doctor Fernández Ostella, médico intensivista del Hospital Regional Universitario de Málaga y experto en la materia. Buenos días, Pachi. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué es la hiperactividad simpática paroxística. Eh, bueno, la, hiper la hiperactividad simpática paroxística eh, es un cortejo sintomático. Hoy día podríamos probarlo bajo el paraguas de síndrome. Un cortejo sintomático eh, que consiste... En, eh, una serie de signos eh, y de síntomas que simulan en gran medida lo que es eh, lo que sería una descarga eh, simpática eh, de forma paroxística de su nomenclatura. ¿no? Consiste básicamente en episodios recortados de hipertensión arterial, de taquicardia, de taquipnea, de sucación, eh, de dilatación pupilar de eh, una disposición eh, postural, eh, que es una disfunción muscular eh, que simula pues, una contractura o una situación de espasticidad, más bien, más bien esto segundo y que para poderlo definir eh, como tal eh, se ha eh, descrito eh, una escala eh, diagnóstica que funciona con una puntuación, con un score que fue publicado en el año 2015, en Journal of Neurotrauma, para lo cual eh, intervino eh, un grupo multidisciplinar eh, de médicos neurólogos, intensivistas, eh, rehabilitadores y neurocirujanos. Precisamente, esto, precisamente eh, todo esta, este cortejo sintomático, como al, como al principio decía, eh, simula, se parece mucho, eh, a una eh, descarga simpática y de hecho hay ensayos eh, clínicos eh, uno eh, con un número numeroso eh, con un número numeroso de pacientes y algún otro con eh, pacientes aislados donde efectivamente durante esta supuesta descarga simpática se ha observado que efectivamente las catecolaminas en sangre están muy elevadas muy bien. y qué tipo de pacientes suelen presentar este signo eh, se ha descrito fundamentalmente en pacientes jóvenes tras un traumatismo clarencefágico cerebral. Si bien es verdad que también se han descrito casos, aunque menos, eh, ante eh, una lesión cerebral de otro origen, no traumático, vascular, eh, isquémico, etc., eh, en los primeros días tras la, tras la lesión. Pero básicamente eh, más del 80% de los casos descritos es eh, después de un traumatismo carenciofálico. Y se ha descrito tanto en pacientes jóvenes, como digo, en la década de los 20 aproximadamente, como en la edad infantil, también en niños. ¿Y qué tratamientos están disponibles en la actualidad para este signo? Bueno, eh, tratamientos definitivos eh, y eh, comprobados. Eh, no existen todavía. Si bien es verdad que los diferentes autores eh, que han escrito eh, casos o series eh, han propuesto tratamientos que precisamente van encaminados a evitar eh, la descarga simpática, la descarga de catecolaminas a nivel central o a bloquearlas a nivel periférico. Entonces, pues eh, se han descrito... Eh, eh, se han escrito bloqueantes, eh, se han utilizado los bloqueantes, eh, los beta bloqueantes, se han escrito, se han escrito con, con, con resultado favorable, aunque hay que tener en cuenta que al ser un, un cuadro recortado en el tiempo, aún sin tratarlo, también revierte. Entonces es difícil definir eh, si ha revertido a causa del tratamiento o porque sencillamente el cuadro eh, de natural eh, acaba revirtiendo. Se han escrito beta bloqueantes, se han escrito alfa bloqueantes. Eh, tanto a nivel central como a nivel periférico, precisamente una droga que hoy día, un medicamento que hoy día está bastante en boga en asuntos de, de sedación en, en UVI, como es la dexmedetolumina, eh, fue también descrita hace bastantes años eh, para el tratamiento de estos, de estos pacientes. Eh, son, eh, son tratamientos, como es eh, sintomáticos, se ha utilizado el baclofeno, incluso intratecal, en una serie ya antigua de Crilin, de un autor francés, que lo trató en cuatro casos, en tres de ellos con éxito. Eh, y se han descrito, eh, por supuesto, de medicación sedante, eh, tipo morfina eh, o tipo benzodiazepinas, eh, también pues, con, con éxito. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad que es una patología difícil de diagnosticar. Gracias a vuestro consenso del 2015, pues ya tenemos una cierta forma de hacerlo con más eh, facilidad. Y bueno, esperemos que las próximas investigaciones nos vayan dejando caer cuál es su importancia y cómo podemos tratarla. Te agradezco mucho que hayas colaborado con nosotros en nuestro canal, espero verte nuevamente en otras entregas. Y bueno, eh, para vosotros os dejaré la referencia del consenso en, los comen en la descripción del vídeo, espero vuestros comentarios y muchas gracias por vernos. Hasta luego. Adiós.